De vuelta, 25 minutos faltan para las 14 horas. Lo dijimos, estábamos con nuestro invitado y ya está con nosotros aquí, don Fernando Toledo Montiel, quien es prorector de la Universidad del Biobío asumido hace algunas horas junto al rector de la Casa de Estudios allá en Concepción, me imagino que también participando de esa actividad. Fernando, bienvenido a esta Casa Radial, al Sembrador. Lo contábamos fuera de micrófono, una, una Casa Radial y una Universidad que se han unido muchas cosas, hemos tenido cosas conjuntos y la también labor mutua a ustedes en el mundo educacional y nosotros en el mundo de la, de la comunicación también de trabajar recíprocamente. Bienvenido, Fernando, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, me imagino no. que contento. Eh, ¿Cómo han sido estos primeras, estas primeras horas en su, en, su, en su cargo? Bueno, han sido muy gratas. Eh, es una tarea que asumimos, con, en particular yo la asumo con, eh, con entusiasmo. Eh, forma parte quizás de las aspiraciones de cualquier académico llegar a ocupar cargos de responsabilidad y me ha tocado en mi vida universitaria ocupar los más altos cargos dentro de mi universidad y este sin duda y dadas las situaciones coyunturales que estamos viviendo eh, me llena de expectativas por lo que yo podría hacer eh, desde el punto de vista de la gestión y de la gobernanza uh -huh. Uh -huh. No, Dicen que todo tiempo eh, tiene sus su pros y sus contras pero usted me imagino que al asumir este cargo llega también con ideas, con eh, algunas metas, algunas cosas que se ha autoimpuesto y otras también que obedecen a todo lo que es el nuevo aire que está superando la universidad con la llegada de nuevos rector también, ¿no? Exacto. Bueno, y también experiencia, porque a las nuevas ideas se suma el quizá el saber cómo hacerlas, cómo aproximarse a encontrar las soluciones. Y, y mi vida... Mi vida como académico eh, ha estado sujeta al mundo administrativo también. He sido director de departamento, eh, decano por un corto tiempo, pero decano de la Facultad de Ciencias y presidente de la Junta de Directiva. De tal manera que conozco bastante bien eh, la forma en que funciona la Universidad del BioBio. Bio. Uh -huh. O sea, su, su vida está obligada también a esta ciudad, o sea, no la desconoce. Para nada, yo llegué el año 85 aquí a Chillán y me he desempeñado en la vida académica y también ocupando cargo administrativo, entonces, eh, que, que por lo demás es muy sano, nunca mm. desprenderse de la vida docente y si uno llega a ocupar cargo administrativo, bueno, qué bien, que sean bienvenidos, sobre todo cuando uno puede realizar cambios para mejorar la institución. Antes de partir con esas ideas, eh, don Fernando, ¿en qué pie está la universidad en estos momentos? ¿Cómo la, cómo la ve usted? O, porque me imagino que ahora la ve de otro, de otro prisma. Bueno, la universidad siempre ha estado bien, la verdad. Eh, es una universidad que pública, eh, estatal, y, y que tiene particularidades que seguramente no tienen en otras universidades. Eh, por el quehacer me refiero. ¿ya? Es una universidad que está en un buen pie, ¿eh? que necesita de, de ciertas mejoras desde el punto de vista de la gobernanza, y para eso fuimos convocados y, se, y elegidos por la comunidad para poder llevar a cabo estos cambios, eh, que están más bien sujetos, por un lado, a aquellos cambios que son necesarios de, de mejorar para de efecto, tener una buena gobernanza interna pero por otro lado también condicionados por la exigencia del medio y, y sobre todo en particular aquí en Chillán eh, por el venimiento pronto de, de, esa de esa región Don Fernando, hablamos de todo eso, ¿qué es lo más inmediato que usted ve necesidad de, de, de hablar un poco? usted habla de la gobernabilidad, ¿no es uh -huh. cierto?, que es un poco, acá también el sello de, de su profesoría y eh, también de, de la actual administración. ¿Qué es lo más importante, lo más inmediato? ¿Dónde va a poner el esfuerzo primero? Bueno, eh, en lo particular yo tengo alguna, una misión con, concreta de, de, del, del señor rector, que es eh, vincularnos, vincularnos de lo, de lo, lo posible eh, y en la forma más eh, acelerada posible con el medio. ¿ya? Eso significa que todas nuestras potencialidades deben estar al servicio de la nueva región. Uh -huh. Hemos intentado hacerlo. Eh, hemos tenido algunas reuniones, eh, con, en particular con políticos, eh, senadores, diputados, a efecto de que conozcan los quehaceres, en particular el quehacer de la Facultad de ciencia Yo hasta hace dos días ya era decano de la Facultad de ciencia por lo tanto, mi rol desde... Desde, desde el decanato precisamente consistía en cómo podía la, la región de Ñuble la futura región de Ñuble conocer qué hacer de la fruta de ciencias pero ahora desde este cargo mi misión se ha extendido un poco más y, y la verdad es que la asumo con mucho entusiasmo porque en el fondo aspiramos aspiramos a tener planes estratégicos para que las facultades se inserten de la mejor forma y en la forma más natural en en los futuros desafíos que tiene la región y uh -huh. eso significa eh, la vinculación la entendemos de cómo a través de nuestros caseros podemos responder a las necesidades que tiene la futura región meñobra se lo pregunto y es bueno que usted lo ordena Fernando porque muchos han sido un poco críticos y otros muy expectantes uh -huh. del labor que tienen su universidad, la Universidad de Bio, Bio como lo tiene también la Universidad de Concepción en sus otras áreas y otros que hablan de las universidades privadas, que también comienzan ya a hacer una realidad en la zona. Y se lo digo también en este contexto de cómo estas casas de estudios tienen la responsabilidad de ser un faro que ilumine por donde poder encauzar lo que, nos, lo que son también las necesidades y de ahí formar un polo de desarrollo para el éxito de la nueva región. Bueno, eh, en esto yo creo que hay eh, entidades... Eh, nacionales como la Corfo por ejemplo que han contribuido fuertemente a que esa visión que puede, puede existir y que yo la, a veces la comparto eh, la cambiemos, me refiero qué es lo que ha estado haciendo Corfo por ejemplo, hace un par de años creó un programa que se llamó Ingeniería 2030 y precisamente era un llamado para que las facultades de ingeniería llegaran al medio, a la, se vincularan más con el medio, con el entorno inmediato a efecto de poder responder a las inquietudes y, y, por, y por ende resolver los problemas que el, la las distintas regiones definían el año, este año Corfo nuevamente tomando una iniciativa a mi juicio muy excelente creó un programa que se llamó eh, Ciencia e Innovación 2030 uh -huh. y nosotros como universidad en conjunto con la Universidad Austral, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Magallanes, la Universidad Católica de Santísima Concepción y la Universidad de Talca, eh, creamos un consorcio, ¿ya? Eh, de tal forma que este consorcio primero respondía en, forma, en, en, en una forma muy aglutinada, pero respondiendo a una estrategia, a una alianza a una alianza de todas las universidades de, de, de Talca, al sur prácticamente, responder a la iniciativa de CUERFO, pero en un sentido de, de, de asociarnos de tal forma que pudiéramos transformar la realidad de nuestras regiones, pero a través de una visión común. Eh, yo creo que es un ejemplo de asociatividad importantísima, que implica una mirada diferente de las, regiones, de las universidades hacia las regiones. Es uh -huh. decir, cómo insertarnos realmente y cómo llegar con soluciones reales eh, a través de las potencialidades que están al interior de cada una de las universidades, que, pero que muchas veces no la podemos proyectar. O sea, eso no. es la integración propiamente tal, lo que usted habla. En Primero, la integración. Claro. Eh, segunda, sociedad. Y tercero, cómo proyectar nuestras capacidades hacia las región. Bueno, la Universidad Bio BioBio se caracteriza por tener muchas cosas, posgrado, ¿no es cierto? Mucha, mucha capacidad de especialización, uh -huh. no es por nada así, pues bueno, profesionales también, uh -huh. más de, bueno, han pasado vuelta a casa radial, así Gracias. que orgulloso de eso. <risa> eh, en este contexto, don Fernando, eh, y aprovechando también un poco esta necesidad, eh, ¿se crea alguna otra instancia? ¿Se piensa en alguna carrera más adelante? Se lo pregunto a lo mejor, eh, sí que usted lo, lo lo, pero me imagino que también eso cómo poder llenar esta otra necesidad, ¿no es cierto?, de las carreras tradicionales que tiene su casa de estudios, pensando también en la necesidad de esta nueva región. Sí, bueno, siempre estamos pensando en carrera. Eh, ahora está mucho más regulado que antes. En la, la, eh, las universidades no necesariamente tienen la libertad para crear carrera Esto está condicionado bajo la nueva ley que, de educación superior a condiciones de acreditación. ¿ya? Eh, pero Aún así, nosotros que cumplimos con, con todas esas, eh, esas condiciones, estamos pensando, y de hecho hay un comité formado para estudiar la carrera de medicina. Eh, y también dentro de nuestra facultad eh, tenemos un estudio bastante avanzado para crear la carrera de química y farmacia. Mm -hmm. ¿Ya? Eh, pero medicina, que es ya una, una carrera que involucra muchos recursos, eh, implica un cambio mayor dentro de las facultades para que aporten su mejor escuadro para la, creación, para la creación y desarrollo de esta, de esta carrera, eh, es, una, es una aspiración por un lado que tenemos de, de larga data, ¿eh? pero también Estamos conscientes de que no es una aspiración interna, sino también una aspiración de la comunidad. Por lo tanto, tenemos que conjugar y armonizar los intereses eh, propios de nuestra universidad con los sueños y exigencias de la comunidad estamos muy atentos a resolver ese problema. Y también empezando la, los posgrados, las especializaciones, todo aquello que también significa el creciendo después de que un, alguien pasa por sus aulas, puede seguir eh, proyectándose y cementando sin, más sus conocimientos. Sin duda que sí, en la, en la universidad está acreditada prácticamente en todas las áreas, no, solamente nos falta posgrado y de eso tenemos más de un setenta y tanto por ciento de carreras, de programas uh -huh. de posgrado acreditados. Y Fernando? aspiramos, en el corto plazo, de aquí a fin de año, llegar Exacto. a un 84%. Eh, bueno, sin duda es que el tema de la gratuidad ha golpeado fuertemente. ¿Cómo ha sido esta experiencia de esta reforma educacional al interior de su casa de estudios? Ha sido, ha sido muy positiva. Eh, la universidad tiene una, un porcentaje altísimo de estudiantes que, están la, que se suman a la gratuidad. Y ha sido, yo diría, muy bien controlado. No exactamente, no, no tengo aquí lo, los datos, pero de un total de 11.000 11, estudiantes que componen uh -huh. ambos campos, tanto en Chillán como en Concepción, eh, hay un 74,8% que están acogidos a la ley de gratuidad. Sí, sí, es, una bastante alta. Alta. Sí, es bastante alta. es bastante alta. Uh -huh. Bueno, y eso me imagino va en el momento en que el proceso se siga uh -huh. acentuando, va a ser gratuidad total, que es lo que están pidiendo muchos Sí, multos, sí ¿no? es el objetivo, claro. Y nuestra universidad está preparada para ello. Uh -huh. Bien, eh, uh -huh. usted allí participó en la toma de posesión del nuevo rector en Concepción, ¿no? Así fue en Concepción, fue una ceremonia breve, muy emotiva, eh, con la aula magna de nuestra universidad completamente llena. Había un entusiasmo y... En un clima maravillosamente académico, ya, eh, eh, con mucho respeto hacia la autoridad salientes y también con mucha esperanza de que la nueva, el nuevo equipo universitario haga lo mejor por nuestra universidad. Me imagino también dentro de su proceso de tomar posesión, de tener contacto con la Federación de Estudiantes su casa de estudios. ¿Cómo, ¿Cómo viene la mano por ahí? Tomando ah, cuenta de sí. que la universidad también ha sido, la universidad vivió una universidad que ha estado constantemente en movilizaciones. Ya. en buena hora porque a través de las movilizaciones las, las universidades crecen las instituciones se mejoran y vemos las relaciones con los estudiantes de la mejor forma forma parte de, de los desarrollos futuros y, y eso tiene que ser así porque la nueva ley eh, Univers de educación superior contempla la participación tanto de eh, académico, no académico como universitario y, le, y le, entrega un rol fundamental en la gobernanza futura. Por lo tanto, eh, nuestra relación con los estudiantes debe, y debe ser buena, como siempre lo ha sido. Uh -huh. Para que la gente nos quede claro un poquitito, porque es la parte que final... ¿Cuál es la diferencia, de, creo que es un prorector en la casa de estudios, como la autoridad máxima? Perdón que lo haga, voy a hacer lo más Humbertito posible, perdónenme no, para sí, no, ahí, no. Que se enojen los Humbertitos conmigo, pero No, hay una forma de sentir que vamos a hacer lo más, lo, lo más didáctico posible para que la gente entienda cuál es su función suya al interior de la Universidad de Uruguay. ¿La autoridad máxima a nivel local? Eh, más aún, el, el, el rector es la autoridad máxima de la universidad uh -huh. y el prorector es la segunda figura. Es el, la segunda autoridad máxima de la universidad. Perfecto. De tal manera que cuando hablamos del prorector estamos hablando de una persona uh -huh. que eh, en ausencia del rector asume con los plenos poderes que tiene. Eh, físicamente va a estar eh, en Chillán, pero eh, cumple, eh, cumple con las funciones que son propias de delegaciones de cargo en, en ausencia del rector. Perfecto. ¿Es como el vicepresidente? Una cosa. Es como el vicepresidente del interior, podría ser. <risa> <risa> es como el ministro del interior que el tiene que El ¿eh? ministro del interior que en un momento pasa a ser el ¿Y, presidente. ¿y, o sea, ¿y, ¿Y el vicerrector en este caso? Bueno, y las vicerectoría dentro de nuestra organización son más específicas. ¿eh? y Tenemos vicerectoría de, de asuntos económicos, uh -huh. una vicerrectoría de investigación y posgrado y una vicerrectoría académica pero ellos tienen que hacer es muy específico eh, y, y cuelgan de estas fisocultorías direcciones y subdirecciones. Pero en, el, en la organización máxima está la junta directiva, uh -huh. que no hay que olvidarse de esa organización que tenemos, ¿Sí? que, que por lo demás la tienen todas las universidades estatales.